Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, eh, ya hemos pasado la noche, hemos sobrevivido. No he podido descansar demasiado, pero, pero bueno, he descansado porque pues al fin y al cabo mmm, solo había andado un poco. Pero bueno, ahora mismo son las seis y media y como veis aquí fuera hay una claridad increíble. Bueno, pues ya proseguimos nuestro camino. Ya dejamos este precioso refugio que... Ha servido de guarida, ha servido de cobijo durante esta noche que hemos pasado y la verdad que, que bueno, dentro de lo que cabe, hemos pasado buena noche y hemos podido coger energías para seguir el camino que nos espera. Antes de retomar el camino vamos a coger un poquito de agua porque nunca se sabe dónde vas a encontrar la siguiente fuentecita. Ahí al fondo ya dejamos la cabaña y empezamos la aventura y la travesía. Ahí a lo lejos se puede ver el río, ¿vale? Baja por aquí, por este valle. Así que muy probablemente este río venga de la laguna. Mirad qué cascadita tenemos ahí al fondo. La verdad es que no se aprecia la envergadura que tiene, pero... Es muy bonita. Creo que no apreciáis la belleza que tienen estas cataratas que hay aquí, porque la luz pues fastidia un poco con los reflejos y tal, pero son impresionantes la verdad. No sé si podéis apreciar la claridad que tiene este agua, porque aunque esté profunda, ves el fondo perfectamente. Luego tenemos este pedazo tobogán. Aquí vemos parte de lo que es de la cascada. No se ve completa porque no me puedo acercar más al borde. Nosotros venimos de allí lejos, ¿vale? Y aquí tenemos la cascada. Como veis, pues tiene, tiene bastante altura. Mirad qué agua tan cristalina tenemos aquí, sabes, es que te bañas en verano y vamos, lo flipas. Lo que pasa es que ahora mismo hace bastante vientecito y todavía tengo un caminito hasta, hasta la primera laguna. Vale, yo creo que ahí a lo lejos es donde está la laguna y tenemos aquí esta preciosa cascada, como no, está todo lleno de cascadas y de pequeños embalses de agua con el agua cristalina donde puedes ver el fondo puedes ver los peces nadando ahora mismo, bueno antes había visto uno, lo juro pero está súper, está súper cristalina el agua Ahí al fondo ya se puede ver lo que es la presa y bueno, a la izquierda hay una pequeña caseta probablemente otro refugio pero mirad qué pasada de lugar Aquí tenemos lo que es el cadáver de una vaca. La verdad es que no ha podido sobrevivir, probablemente habrá subido demasiado y, y bueno, pues no ha podido sobrevivir. Aunque, bueno, que tenía agua y tenía, tenía comida, pero, pero bueno, parece que, que al final pues ha fallecido. Pero bueno, este es el ciclo de la vida. Eh, la última ruta que hicimos, pues también nos encontramos un cabritillo muerto. ¿Y, y qué le vamos a hacer? Ahora hace nada nos hemos cruzado a unos excursionistas que van ahí con sus perros y tal, tranquilamente La verdad es que me estaba llevando un chasco porque, bueno desde lejos creía que había un refugio pero pero mirad en qué estado está está totalmente reventado pero, pero, pero, mirad lo que tenemos allí eso es una caseta ahí tiene que haber refugio, seguro además los excursionistas que, que me he encontrado eh, iban ahí con su mochila, su esterilla, así que probablemente hayan pasado la, la noche por ahí. Bueno, pues ya lo hemos conseguido. Mirad qué pedazo de laguna tenemos aquí. Es enorme. Nos acercamos. Está completamente cristalina, ¿sabes? Es que todo el agua que te encuentras por aquí es completamente cristalina. Es un sitio perfecto para meter los pies. Pero ahora mismo hace bastante fresquito. Como mucho me refrescaré un poco y, y ya está. Y aquí detrás, justo detrás, tenemos el refugio, con unas vistas a, a la laguna, lo cual me parece impresionante. ¿Qué refugio tenemos aquí? Incluso tiene hasta parrilla para, para hacer barbacoa y bueno, las típicas mesas para poder poner las camas y poder dormir. Y es que lo chulo de esto es que puedes comer aquí, puedes sentarte a la hoguera, calentarte, hay algunas ramitas ahí Y por lo que vuelo, porque huele aquí a humo y tal, eh, los excursionistas que me he cruzado han estado pasando la noche aquí Tenemos por aquí unos guantes, tenemos cerilla, mecheros, unos clines, hay hasta una sartén y papel de aluminio la verdad es que está bastante bien y esto hay que cuidarlo. Esto hay que cuidarlo. Bueno, pues ya hemos llegado a este maravilloso lugar. Que no me canso de decir que este agua está súper limpia. Y me encanta. me encanta, la verdad. El sitio es súper tranquilo, súper tranquilo. ¡Está ¡Ah! ¡Oh, fría, fría, fría! fría! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué tan frío! ¡Está! está demasiado fría así que yo me quedo, yo solo llego hasta aquí, ¿vale? pero bueno la verdad es que te quita todos los males este agua tan fresquita Está súper fresquita, súper limpia, este agua que, que sale de, de manantial, parece. Ay, y así podemos llenar por lo que es la botella, para bajar tranquilamente ahora. Es una presa enorme, es una laguna preciosa, preciosa. Bueno, pues nada, yo ya me despido de este sitio, ya vamos a bajar hacia abajo. <ríe> y sub, no va a ser subir hacia abajo, ¿verdad? Pues ya vamos a bajar a donde hemos dejado la moto, lo que sí, pues eso. Eh, vamos a pasar la noche en el refugio que encontramos primero y ahí descansaremos y luego ya nos iremos al Valle de Jerte. Pero bueno, todavía nos queda un ratito para llegar al refugio. Son ahora mismo las una y media o así. Así que yo calculo que más o menos llegaremos a las seis o a las siete al refugio. Así que tendremos suficiente tiempo, de, vamos, tendremos tiempo de sobra para descansar eh, en ese refugio con luz y todo así que vamos para allá abajo Por Ahora mismo estoy un poquito helado, pero en cuanto nos pongamos en marcha eh, se nos pasará el frío Lo bueno es que bueno llevo ropa que es bastante ligerita, entonces aunque se haya mojado un poco <ríe> Bueno, aunque se haya mojado mucho, eh, se seca pronto Además, corre airecillo, corre un airecillo que no es muy frío, pero bueno, es un poquito fresquete Pero no hay ni una sola nube no hay absolutamente ni una sola nube así que nada, estaremos secos